Estamos eh, aquí para eh, pues, celebrar el coloquio internacional Inclusión, Interculturalidad y Diversidad que organiza el Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo sí. Universitario Tenemos eh, en la mesa a cuatro colegas eh, muy queridos eh, Voy a hacer una breve presentación de cada uno de ellos. Bueno, eh, la doctora Mick, eh, que ha estado aquí eh, pues tres días, y le hemos dado una guerra terrible, le hemos exprimido tremendamente. La doctora Carola Mick es profesora e investigadora de sociolingüística en la Universidad de París, René Descartes, en Francia es doctora en Filología por la Universidad de Mannheim en Alemania forma parte del Centro de Población y Desarrollo y actualmente está comisionada al Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo para elaborar en cooperación con el Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú en Lima un proyecto de investigación sobre la consulta previa de los pueblos indígenas y originarios en Perú hemos tenido con ella un taller de dos días muy interesante que creo que hemos disfrutado mucho quienes participamos en él sus trabajos científicos aplican métodos de análisis lingüísticos, conversacionales y del discurso para entender desde la perspectiva de los actores la construcción social de fenómenos como la migración interna estudiada en el caso del trabajo doméstico en Perú la educación multi y multilingüe, estudiada en el caso de escuelas primarias en Luxemburgo, y el llamado diálogo intercultural en el caso de la consulta previa en Perú. Sobre estos temas ha publicado diversos trabajos, varios en español, en español tiene el paradigma de agencia, en una obra que coordinamos eh, eh, la doctora Núñez y una servidora, la democracia desde lo particular en una obra coordinada por eh, Cristina Mescua, eh, José Luque eh, y Javier Urbano. Sí. Políticas educativas en tiempos de reconocimiento. La consulta previa del Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe Perú y posicionamiento social y lingüístico de migrantes trabajadores del hogar en Lima. Todos esos están en en español y pues tiene publicaciones, muchas en francés, eh, algunas en alemán y otras en inglés. Porque okay. Bueno, pues maneja muy bien todos esos idiomas. La doctora Cecilia Salomé Naviantesana también muy querida, casi que está en casa. Sí. <risa> Ella hizo estudios de licenciatura en etnología y una maestría en comunicación y televisión educativa Es doctora en ciencias de la educación por la Universidad de París III En Cotutela con esta universidad, con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Además es profesora de la Universidad Pedagógica Nacional en la unidad a y trabaja en el área académica diversidad e interculturalidad es miembro del cuerpo académico diversidad, ciudadanía y educación en donde desarrolla las líneas de investigación formación ética e identidad profesional y cultura, valores y educación en la formación profesional es miembro del sistema nacional de investigadores y cuenta con reconocimiento PROVU eh, Realiza también docencia en, en la licenciatura en la educación indígena En la maestría en gestión de la convivencia en la escuela La violencia, derechos humanos y cultura de paz Y también en el doctorado en educación Ha desarrollado múltiples proyectos de investigación Y entre sus publicaciones se destaca el libro Autoformación de maestros en los márgenes del sistema educativo Cultura, experiencia e interacción formativa y narrativas sujetos e instituciones en la formación docente entre otros tiene desde luego otras eh, publicaciones muy interesantes el doctor Bruno Baronet que también es pues casi <risa> casi de casa pero... <risa> Bruno es sociólogo y antropólogo doctor en ciencias sociales por el Colegio de México y por la Universidad de París Sopón Nubel, con una tesis premiada sobre la educación indígena y la lucha por la autonomía. Es profesor investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones de Educación de la Universidad Veracruzana, en Jalapa, donde estudia procesos de educación intercultural y de autonomía indígena en México y América Latina. Desde 2014 es coordinador del subgrupo Educación, Interculturalidad y Racismo en la red de investigación que se llama Red Integra. Colaboró en el proyecto de investigación dirigido por Amalia Gracia en el Colegio de la Frontera Sur, titulado Respuestas y Experiencias de Innovación Social ante la crisis estructural del empleo asalariado. Realizó una instancia postdoctoral en la UNAM, donde coordinó un seminario de investigación, que entonces nos conocimos justamente en el CRIM, aquí arribita, y eh, ha también trabajado con la Universidad Pedagógica Nacional, con el ICE de la UAM, y con la Cátedra Intercultural Carlos Montemayor del Cibem es investigador asociado en el laboratorio de antropología de las instituciones y las organizaciones sociales que pertenece a la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, Francia. Bueno, sin, sin más, eh, les dejo a ustedes con eh, este, la oportunidad de escuchar a cuatro brillantes colegas que eh, saben mucho del tema que estamos tratando, justamente del tema de inclusión, interculturalidad y diversidad. Eh, la... Eh, ¡Ay, perdóname! Te veo tanto todo el tiempo. Disculpa, que barbaridad. Fran, ah, nuestro querido Fran, <risa> está aquí en una estancia doctoral eh, durante tres meses y pues nos vemos todos los días. Entonces yo ya lo veo verdaderamente como de casa. Ya. Eh, no digo que lo veo como mi hijo, porque suena que es demasiado, pero <risa> más o menos. Eh, una, Disculpa, Fran. Fran es graduado en Educación Social y es maestro en Educación Especial, contratado en la actualidad por la Universidad de Valencia, España, como personal investigador en formación en el marco del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad. Eh, desempeña sus funciones en el Departamento de Teoría de la Educación en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Valencia y ganó el Premio Extraordinario de Maestría en su promoción. A lo largo de su ejercicio profesional ha colaborado estrechamente con asociaciones de familias con hijos con sorrera de España y en especial con la de Valencia. También ha participado en actividades de las comunidades de aprendizaje en escuelas de educación preferente de, educación preferente de alumnado con pérdida auditiva. Sus líneas de trabajo se orientan a eh, publicaciones diversas sobre la participación socioeducativa, la educación inclusiva, la formación del profesorado y la educación de las personas con necesidades educativas especiales. En los últimos años, sus investigaciones versan sobre la competencia Aprender a Aprender, en los estudios universitarios a él también lo hemos exprimido mucho en estos días justamente con esta temática nos ha, a, nos ha dado algunas conferencias y hemos trabajado muchísimo en, en diversos seminarios en estos momentos está redactando su tesis doctoral sobre ese tema justamente para, para establecer una propuesta curricular en los estudios de ciencias de la educación bueno, ahora sí eh, pasamos al, al proceso que seguiremos. Voy a hacer algunas preguntas eh, con la petición de que cada uno de los eh, participantes en esta mesa nos haga favor de eh, darnos sus ideas, su posición en torno a los temas que nos ocupan. Eh, en primer lugar, como el, el coloquio es justamente sobre inclusión, pues me, nos interesaba básicamente entender cómo entienden la inclusión desde cada uno de sus campos, que de, sobre todo a partir de su experiencia, de las teorías que manejan, y claro, al... al tratar el tema de la inclusión nos preguntamos si hay una referencia a la exclusión y cómo, cómo entenderían esa exclusión exclusión de quiénes cuáles son las personas que han sido excluidas y por qué después de esa pregunta y después de que ellos den sus respuestas pasaríamos a una segunda pregunta y luego a una tercera pregunta después podrían ustedes hacer también eh, preguntas y tener un intercambio con eh, nuestros colegas. Bueno, la primera entonces es sobre la inclusión y la exclusión y la experiencia de ustedes acerca de qué personas estarían en situación de exclusión o vulnerabilidad y de qué manera consideran que han sido excluidas o bien de qué manera eh, podrían ser incluidas, entendiendo que la inclusión es para cada uno quizás algo diferente. ¿Sí? Carola, ¿podrías empezar? Por favor. Gracias por la pregunta, gracias por estar aquí, el, por poder participar en la mesa muy interesante pregunta la de la inclusión lo he pensado más en términos de exclusión desde mi tema <risa> no tanto en términos de inclusión pero bueno, trabajo como, como mencionaste en, la, en, la, en, en el resumen sin sí. sí, en en, con sobre la consulta previa de los pueblos indígenas en, en Perú sí. en este caso sí, claro um, hay ex, exclusiones del sistema um, hegemónico, de la cultura hegemónica a diferentes niveles um, tengo algunos apuntes entonces, quienes están excluidos? bueno, los pueblos indígenas están excluidos de muchos, muchas posiciones de poder ¿sí? um, no, um, de la democracia también en muchos espacios como es, se consideran como minoritarios no hay no, necesariamente la representación um, a nivel de las instancias políticas, aquí hay un problema de exclusión. Um, también, no solamente se trata de quién está excluido, sino quién está excluido, quizá, porque también hay visiones del mundo que están excluidos en, en una visión hegemónica, como por ejemplo la naturaleza, la espiritualidad, la dimensión del, del sentir, del, del sentimiento, de alguna manera, um, de la praxis del, de la acción en sí que ha excluido en muchos casos del, del, um, del actuar de las instituciones um, bueno yo como vengo ahora de Europa y vengo para aprender aquí también lo veo más bueno, a otra escala exclusión entre norte y sur por ejemplo países uh, que más definen la cultura global que otros que están menos visibilizados pero también me planteo de la pregunta de incluir en qué, porque inclusión significa aumentarlo en algo. Y quién incluye, porque inclusión suena como el que está dominante en este caso, es el único que puede abrir la puerta para que y creo que en la consulta previa justamente, bueno, en la interculturalidad, digamos, la idea sería que. Y a la puerta se puede abrir de ambos lados, ¿no? que la inclusión pueda implicar la, la acción de los, de los dos lados. Um, um, bueno, ¿y de qué manera incluir um, sería también dando simplemente um, legitimidad a la acción de este otro que estaba excluido? Gracias, señora. Muy sí, sí. bien. Eh, yo, eh, en primer lugar, voy a hablar desde mi experiencia. La pregunta inicialmente era: ¿consideras que has trabajado con un eh, grupo de personas en condición de exclusión o vulnerabilidad? Y en, el, en este momento yo trabajo con estudiantes indígenas universitarios de la Universidad Pedagógica Nacional y desde ese eh, sector que voy a hablar. Lo, lo primero que me plantearía es eh, un poco una mirada eh, más crítica de la inclusión y de la vulnerabilidad como un elemento que se le asigna a los grupos eh, casi como, eh, en unos casos, por default, como considerándolos desde la primera mirada como población vulnerable, población. Eh, y que eso puede tener implicaciones sobre el tipo de vínculo y de relación que ellos tienen en la sociedad y en la democracia, como decía Carona, eh, puesto que pues, eh, se los va a incluir en términos de eh, ciudadanías eh, inferiores, de ciudadanía menor, <risa> eh, eh, ciudadanías en menor, ciudadanías con minoría de edad o, o, o en condición de ciudadanías eh, vulnerables eh, entonces eh, luego me puse a hacer una revisión sobre alguna, algunas lecturas que hemos hecho desde la universidad acerca del modelo educativo mexicano en, eh, en la elaboración de los planes de estudios, sobre todo el plan de estudios de educación básica en el 2016, que se, que se presentó una primera versión, luego el 17, el 18, eh, terminó implementándose el plan de estudios que ahorita está todavía en duda, ¿verdad?, pero ¿cómo ha ido evolucionando dentro del discurso educativo, de políticas educativas, la idea de eh, educación inclusiva?, y cómo al, al introducir la educación inclusiva, por ejemplo, en el documento del eh, 2016 eh, borra y se, y se superpone eh, sobre todo el discurso de educación intercultural o educación bilingüe intercultural de una manera eh, verdaderamente eh, eh, pues abrumadora, es decir, se sustituye una perspectiva educativa que recupera la pertinencia, las características y especificidades propias de los grupos indígenas con el sentido plural, que son grupos distintos en muchos casos. No podemos uniformizarlos en una sola, eh, como una sola cultura. ¿verdad? Y eh, pues eso también tiene implicaciones eh, fuertes a la hora de la implementación y un tercer elemento que quiero traer es, yo no sé eh, si denominarlo la enorme dificultad que ha habido de la con la introducción del concepto de interculturalidad con sus múltiples nociones que ha entrado con una perspectiva de reconocimiento en principio de eh, los otros pueblos, pero en el fondo eh, en el sistema educativo ha sido muy difícil eh, re, eh, reconocerlo, entenderlo. Cuando le preguntamos a los profesores, no entienden de qué se está hablando. Y termina tanto este discurso de la inclusión, de la interculturalidad, convirtiéndose muchas veces en una reproducción del discurso de la integración, que es el, el discurso tradicional que tiende hacia la homogeneización, Muchas gracias, Bruno, por favor. <coughs> Buenas tardes, un placer estar aquí en casa. Me tocó ser como profe en la carrera de antropología social también acá. Eh, estoy muy contento porque, eh, de, porque nos convocas, eh, querida. Te, en, bueno, en verdad te queremos mucho, te leemos mucho en Sanidad. Yo te ay, lo quería qué decir. Mil gracias. <risas> sí, sí, sí. sí, sí eh, me eh, me eh, bueno, pues estoy aquí como en casa, porque pues, trabajé muchos años aquí en la UPN, en la Licenciatura de, en Educación Indígena. Y, este, y, y creo que el tema que, que nos convoca aquí, los organizadores, eh, vamos a ver, Eloisa, Goni, a todos, las colegas, eh, los colegas también, los estudiantes, las compañeras, los compañeros aquí presentes, y quienes nos, nos van a ver en el video, pues... Gracias pues, por aguantarnos una hora más, ¿no? Eh, y luego tendremos unas preguntas, eh, un diálogo. Y yo quiero, pues no quiero repetir lo que acaban de decir, yo firmo ahí, eh, lo mismo, estoy de acuerdo. En efecto, la educación, pero también en salud, y si nos vamos a otras escenas, eh, cuando escuchamos inclusión o interculturalismo, porque interculturalidad para mí es... Un les vamos a decir en segundo bloque, ¿verdad? Sí. Regresamos. Pero por el momento, ¿quiénes son los actores con los cuales eh, me asocio en procesos de investigación que son de, de investigación-acción? Pues son como nosotros, eh, bueno, yo no, son mexicanos. Eh, son eh, personas en condición de vulnerabilidad, pre pregunta. No sé son vulnerables, pero sí son vulneradas y vulnerados hay unas condiciones de dominación estructural justificada por un racismo eh, pues, pues, tremendo ¿no? y hoy la xenofobia con lo, los hermanos centroamericanos que atraviesan el país pues yo con quienes trabajo eh, son pueblos e individuos de los pueblos originarios eh, no todos están en lucha por sus derechos pero todos están en lucha por la vida o por la supervivencia decía Don Filmedaia, no en México. Entonces, quiero situar estos cuatro minutos, tres minutos que me quedan en México, porque estamos con actores, sujetos, agentes, o como los llamemos, pueblos, para darle una consideración más colectiva, que están sometidos a un proceso de, de, de, de, de, de, de explotación, no hay que retomar estos conceptos clásicos de la sociología, ¿no? de explotación, y Tere, tu equipo, lo saben muy bien ustedes que trabajan ahí con los migrantes aquí en Morelos, en Los Cañas y este proceso de explotación está vinculado con un proceso de alienación y los medios de comunicación masivos ayudan a, pues, a frenar el proceso de democratización de México entonces ¿qué sentido tiene incluir o la inclusión como política en, en tiempos de guerra? ¿Qué tiene sentido eh, hablar de interculturalismo como política o como ideología cuando a los militantes indígenas, indígenas, no sobre todo indígenas, pues se les está matando y justificando? Oh, pues yo quiero dedicar esta sesión de hoy a la memoria del compañero, profesor, comunicólogo, educador popular, Samir flores soberanas de la comunidad de Amir porque cuando hablamos de interculturalidad pues hay que voltear hacia los pueblos y los pueblos son los que voltean hacia nosotros ¿no? este, han pasado más de 100 días de su asesinato que si sí es un asesinato político porque todas las pruebas y el contexto lo comprueban eso no es una postura política decirlo solamente es una postura de ética moral ¿no? ¿Eh? ¿qué sentido tiene Hablar de relaciones horizontales entre blancos, indígenas y quienes se dicen mestizos. ¿no? que La mestizofilia es una invención mexicana fantástica para integrar, para justificar el racismo estructural. ¿no? La mestizofilia, como política de Estado, lleva 100 años de fracaso. ¿no? 100 años de exclusión sistemática con base de procesos de racialización de rasgos políticos, ¿no?, eh, incluso religiosos, ¿no? que hacen que los pueblos hoy en México, pues están despojados. Y no basta ir muy lejos, estamos en Chamilpa, nuestra universidad aquí, que no ofrece, no ofrece hasta ahora clases de nahuatl. Sí, no sé? No creo que la hay, pero pues se cooperan, ¿no? ¿A dónde va México? pregunta Pablo González Casanova el 7 de abril pasado en la en la jornada, columna larga que lees. domingo, ¿eh? don Pablo, ya ahora, comandante Pablo Contreras del STL, me parece, escribe: una de las formas de dominación del imperialismo neoliberal y neoconservador es la privatización del sector público de los estados metropolitanos y periféricos en procesos que al realizarse incrementan la corrupción y la criminalidad organizada, con está bajo la sombra de corporaciones y estados, o contratada, en caso necesario, para actos criminales contra los pueblos, comunidades o personas, en acciones destinadas a despojarlos de sus propiedades, de su libertad o de su cuerpo. Sí, esta universidad, tanto como el campus de la UNAM, ha sido construido sobre una expropiación al <risa> pueblo y bienes de Chamilpa. No hubo una farsa de consulta como las ahorita organizadas por Electricité de France, nuestra, nuestra paraestatal de electricidad en el mismo, ¿no? para imponer eh, con la complicidad de redes criminales y del Estado, este de viento eh, hidroeléctricos. ¿no? Entonces, los pueblos no están vulnerables, están vulnerados y en lucha contra estos morinos de viento. ¿no? Luego hablaremos de su proceso de resistencia. Muchas gracias. gracias. Por favor, sí. Pues yo me sumo a los agradecimientos. Gracias por, por venir, por su tiempo, por su atención. Vale. Por favor. Digo que agradezco su presencia, su tiempo, su atención y les deseo muy buenas tardes. Yo no procedo tanto del estudio de la interculturalidad como de la educación especial de personas con necesidades educativas especiales y además no cualesquiera necesidades educativas especiales, sino derivadas de, de una discapacidad o, de, o ahora le decimos una diversidad funcional, de una necesidad especial pues derivada de... A mí me gusta la nomenclatura que ya se va quedando un poco antigua por lo menos allá por España, ahora esperamos decir diversidad funcional. Pero bueno, el tema de las capacidades me parece muy interesante. Yo reflexionaba acerca de, de la inclusión pues, en los últimos ocho o nueve años, en los que he estado dedicado al estudio teórico y práctico de, de la inclusión referida a personas con discapacidad y fundamentalmente a personas pues, con pérdida auditiva. Y para mí una clave fundamental es la alimentación que tenemos los seres humanos. Para mí la, Hablar de condición humana de manera esencialista es peligroso, porque siempre inducimos a error, ¿no? O solemos inducir a error. Pero me voy a atrever a decir que creo que la limitación es parte de la condición humana. No sé si aquí habrá alguien que no tenga limitaciones. Yo tengo muchas. Imagino que todas las personas que estamos aquí y todas las personas que habitamos el, el planeta tenemos limitaciones. Yo considero que es parte de, pues, de la naturaleza humana. Entonces, partiendo de esas limitaciones, siempre se ha dicho, por lo menos desde que se publicó el informe Warnock en el 78, en el Reino Unido, pues, se ha dicho, bueno, no hablemos de deficiencias, hablemos de necesidades especiales. Es un enfoque, ahora tenemos el enfoque pues, de Amartya Marta no, de capacidades, y yo reflexiono y digo, bueno, no se trata tanto... La, la, la educación inclusiva no consiste tanto en cubrir necesidades, sino tal vez en descubrir capacidades. Porque del mismo modo que todos tenemos limitaciones, pues todos tenemos capacidades. Unas u otras. Y cada persona tiene sus capacidades. Que no tienen por qué ser las de cualquier otro. Y también tienen sus limitaciones. Entonces, teniendo en cuenta que, que la finalidad sería desarrollar capacidades, yo me preguntaba ¿qué es lo que impide que las personas desarrollen sus capacidades? ...y llegaba a la, pues, llegaba a la conclusión de que, de que se trata de una relación entre el entorno y, y entre las circunstancias de la propia persona. Esas limitaciones que puede tener la persona. De tal manera que unas limitaciones que una persona tiene en un entorno no se dan en otro. Yo puedo ser tremendamente limitado para hablar ruso en Rusia pero a lo mejor aquí no tengo limitaciones para comunicarme porque se habla español y casualmente pues yo hablo español de España, no de México, pero soy nativo hablante español y no tengo dificultad, entonces mis dificultades comunicativas aquí se reducen considerablemente y, y en otro lugar pues tendría una limitación muy grande, entonces yo pensaba la limitación debe de ser Debe de, de, de originarse por una relación que hay entre el entorno, donde se está desempeñando, donde está desarrollándose esa persona, y las características de la propia persona. De tal manera que la limitación no, no ocurre de manera aislada en la propia persona o en el entorno, sino que es fruto de esa interacción, de esa relación. Entonces, ¿dónde está la, la inclusión en esa coyuntura? Pues la inclusión consiste... En desde mi punto de vista en suprimir barreras suprimir la, las barreras que pues que limitan a las personas todas las barreras pues no todas las barreras porque pues, en ocasiones es suficiente con pues, suprimir aquellas barreras que, que, que están impidiendo el acceso a la, a la participación pero yo también reflexionaba sobre qué tipo de participación y qué origina la participación sí claro. ¿Has escuchado algo de lo que he dicho anteriormente? Sí, sí, sí, sí. Y, pero, pero, pero, muy bajito. Decía que, que, bueno, que me planteaba la, pues, no solamente cómo se origina la limitación de las personas, sino la, la limitación que le presupongo a todas las personas, incluida yo, sino que permite la participación de estas personas en proyectos comunes? En, en algo que estamos llevando a cabo, pues un conjunto de personas con un fin determinado e incluso con objetivos o a sea, corto plazo. Y, y llegamos a la conclusión pues, de que el aprendizaje es muy interesante para que se pueda dar esa participación. Porque claro, si yo no sé participar o si yo no tengo las habilidades suficientes como para... Primero proyectar y luego llevar a cabo lo que he proyectado junto con otras personas, pues difícilmente voy a participar. ¿Cómo me voy a relacionar con otros si yo no sé relacionarme con otros? Tendré que aprender. Tendré que aprender no solo a comunicarme, sino también tendré que aprender pues, habilidades sociales, tendré que aprender pues también pues, no, no sé, una cantidad de habilidades que me permitan finalmente participar en proyectos comunes. Entonces yo me planteaba el acceso al aprendizaje de tal manera que para mí la inclusión la educación inclusiva consiste en suprimir barreras de aprendizaje y finalmente de participación pero no solo porque yo pienso que una educación inclusiva es el precedente necesario para lograr sociedades inclusivas finalmente pues cuando salimos del sistema educativo pues nos desempeñamos en sociedades ya estamos fuera del sistema educativo algunos permanecemos porque nos gusta mucho ¿No? pero la mayoría de personas pues, salen y, y viven y participan en los proyectos comunes entonces precisamente la educación inclusiva es la que permite ese aprendizaje para poder participar y que finalmente esa participación sea efectiva en sociedades realmente inclusivas de tal manera que deben de ser garantizadas también políticamente desde los sistemas de, de cada país no solo el sistema educativo sino el resto de sistemas que funcionan en un, pues, en un estado o en un país no sé si más o menos me he podido explicar. Tengo una línea argumental que podría leer, pero que es muy apretadita y, y habría que prestar mucha atención. La verdad es que me pregunto si leerla o no leerla. Bueno, quizás puedes eh, aprovechar otro momento de otra intervención. Pero sí. ¿Sí? Sí. De acuerdo. ¿Sí? Bueno, entonces, pues ya tenemos aquí eh, varias respuestas. ¿Sí? ¿Se oye o no? ¿Se oye? Nada. Entonces, a ver si. Sí, está. Prometelo. ¿Sí? Claro. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con el asunto justamente de la diversidad que ya se ha ido mencionando aquí. Eh, pero antes de pasar esa pregunta, me parece muy eh, importante poner énfasis en esto que ha salido ya en las intervenciones. Cuando hablamos de inclusión, que pudiera considerarse más bien como integración, es decir, esa diferencia entre inclusión, integración, también eh, cuando hablamos no de eh, falta de, eh, o de personas vulnerables sino como dice Bruno, de personas vulneradas es decir, ¿qué pasa con esas personas vulneradas? ¿de qué manera son excluidas, discriminadas, humilladas, eh, despreciadas, etcétera? esas personas que llamamos vulnerables y al llamarlas vulnerables les estamos dando un, un rango casi ontológico eh, es, así son mm -hmm. bueno y eh, otra idea que me parece muy interesante es el asunto de eh, las barreras eh, que impiden justamente eh, la participación de grupos, de grupos sociales diversos y aquí entonces entramos con el asunto de la diversidad eh, ¿Qué tiene que ver la inclusión con la diversidad desde una perspectiva teórica o desde una perspectiva práctica, lo que ustedes prefieran dado, dados los eh, estudios que han realizado y la experiencia tan rica que cada uno de ustedes tiene pues sí eh, me interesaría saber cuál es la relación entre inclusión y diversidad o si prefieren el asunto de la inclusión, la interculturalidad una vez y la diversidad y lo digo así porque tres de nuestros colegas son especialistas en interculturalidad Carol <risa> Entonces, voy a contestar primero, o contestar, intentar dar aportes a la pregunta de cómo será la exclusión. Um, bueno, en el caso que de, he de experimentado de los pueblos indígenas, um, una parte es… Um, bueno, creo que una, hay una parte ideológica subyacente, muy importante, que les quita el estatuto, el estatuto, el es, bueno de ciudadano o de humano porque se cometen eh, infracciones de derechos humanos, violaciones de derechos humanos a estas personas, por ejemplo matándolos, eh, eh, envenenándolos, eh, eh, quitándoles sus propiedades, expropiándolos, etcétera. Entonces creo que hay una ideología subyacente que quita la humanidad de esas personas porque de repente se pueden cometer crímenes que con otras personas no se hacen y eh, invocando todavía el interés nacional en, en el caso del Perú um, que también se vincula con los derechos humanos ¿no? de algunos, pero no de todos um, después en la práctica creo que esto se vuelve operativo mediante prácticas comunicativas en la lengua misma está arraigada esta ideología y en las asimetrías entre, entre lenguas que um, existen lo que consideramos como la competencia legítima, la que se puede usar y la que discriminamos, se vuelve operativo este sistema de, de discriminaciones um, y se, se institucionaliza en varias formas, en la educación, en los en la administración entonces eso es la parte cómo será la exclusión la relación entre la diversidad y la inclusión, en qué medida la, la interculturalidad por ejemplo, crítica como perspectiva transformatoria podría cambiar ese sistema primero contribuiría a un cierto tipo de reconocimiento si es que tomamos el otro en cuenta como, como sujeto como alguien que que nos tiene algo que decir, y que cuya perspectiva es válida. Um, una vez que lo escuchamos, se, um, tenemos también la oportunidad de aprender de él y llegar a otra cosa. Por eso de en qué queremos incluirlo y cuánto nos abramos a la perspectiva del otro. También tenemos que cuestionar nuestra perspectiva y ya no es solamente incluirlo en lo mío, sino bueno quizá lo mío, ya no es tan importante y me tengo que alejar un poco de mi sitio para, para acercarme al otro o dejarle la posibilidad de participar. Um, bueno, quizás hasta aquí mi participación. Bien, eh, yo eh, le apuesto más al reconocimiento de la diversidad. Creo que el concepto de... Eh, es un concepto interesante que permite analizar la realidad e inclusive en esta versión interculturalidad arriba abajo que ya Enrique López eh, formuló en su momento eh, esta distinción y se siguió trabajando y la propia eh, intraculturalidad que tiene que ver, que, que toca con la eh, dimensión de política cultural desde los pueblos para los pueblos, que creo que Carol la refería hoy cuando hablaba de esa, eh, eh, ese concepto de nosotros o de ese concepto del yo, pero siempre nosotros, ¿verdad? Eh, eh, entonces son, eh, digamos, categorías eh, interesantes. Eh, lo que es complejo es cómo operarlas, eh, cómo concretarlas y generar eh, una, eh, una, una visión y una conceptualización para todos que permita efectivamente dar eh, un reconocimiento a esta diversidad. Si consideramos la diversidad eh, eh, indígena lingüística en México, bueno, la, la, la noción general dominante es que, bueno, hay muy pocos indígenas. Hace, hace unos años, no, no hace mucho, se hablaba de un 10%, se peleaban unos, que si somos 11, que si somos 9. Esa es una discusión verdaderamente terrible porque eh, no, no era solamente el, el número, sino las políticas y los presupuestos y los apoyos. Para esta población, pero en la encuesta intercensal de INEGI del 2015 acaban acaba de presentar una cifra de eh, estadística en la que no solamente se toma en cuenta cuántos hablantes indígenas hay en México para tomarlo como categoría como población indígena, sino integraron la categoría de autoadscripción. Y al integrar esta categoría, resulta que hay 25 millones de mexicanos eh, indígenas. Uh -huh. Es decir, uno de cada cinco, <ríe> eh, prácticamente, eh, so, eh, son indígenas. Por lo menos en términos de reconocimiento, de autodescripción. Es verdad que el asunto de las lenguas es un asunto... Eh, que requiere ser tratado y que requiere ser tratado, y yo siempre digo con urgencia, porque el sistema educativo con todas estas políticas, sobre todo en la educación básica, de primero educación bilingüe bicultural con un claro sentido de integración, es decir, de castellanización para... Eh, la, la, la integración a la cultura de la modernidad eh, eurocentrada euro, euro eh, pasa digamos a una noción de eh, de si sí, ahora vamos a hablar de educación intercultural bilingüe pero bastante mal hecho y una vez más eh, eh, yo creo que ha sido un tremendo atropello las condiciones en las que se imparte la educación básica y eh, la propia integración de estudiantes indígenas en la educación superior. Eh, por ejemplo, en educación preescolar y en la educación primaria se integra la educación intercultural bilingüe, pero en la secundaria... Eh, vuelve de nuevo la tremenda violencia eso nosotros no estamos viendo con los trabajos de los estudiantes la tremenda indignación que significa, ah, me reconociste un poco eh, como soy y ahora eh, no existo eh, como tal y bueno ha contribuido pues sin lugar a duda, no duda a la pérdida eh, de las lenguas y creo que estamos en un momento histórico muy eh, muy relevante en, en el sentido de, de la pérdida de las lenguas, porque este proceso de escolarización y sobre todo y que pasa por el eh, secundario, por supuesto en la universidad eh, en las universidades no hay en, en enseñanza eh, bicultural, bueno eh, hace que una gran parte eh, de los padres de familia, una gran parte de eh, los miembros de la comunidad finalmente ya terminan desatendiendo o desinteresándose del de uso de la lengua en el ámbito escolar porque esto tiene profundas implicaciones sobre la discriminación y todos los procesos de, eh, de exclusión y, de, y yo creo que más que usar el concepto de exclusión sería bueno usar el concepto de injusticia social a la que eh, son sometidos, que tiene que ver pues, con eh, la pérdida de sus derechos ¿no? eh, eh, bajo eh, relaciones de poder indiscutibles. Entonces, eh, bueno yo le apuesto más a mirar la diversidad y no a un concepto inclusivo en el que se meta todo en la misma caja ¿no? y eh, eh, se desdibuje, Justamente las particularidades y las necesidades específicas de lo proponible. Muchas gracias. Sí, no, no voy a repetir porque estoy completamente de acuerdo con todo. Por ello, voy a profundizar un poco sobre qué es, lo, qué es la historia, la trayectoria, la genealogía del concepto de interculturalidad. ¿no? Pues en, en la literatura. Eh, y la comunicación aparece en la, después de la segura, Segunda Guerra Mundial eh, en términos de comprensión intercultural entre culturas ¿no? para pues, cuestiones de, pues, de integración al mercado ¿no? Pues, ¿no? conociendo al otro pues le den, pues algún mejor negocio ¿no? y se ha planteado eh, como pues, en los estudios educativos y de la comunicación como eh, una excusa a raíz del de descubrimiento de este gran concepto que es el de choque cultural ¿no? eh, una vez que las ciencias sociales han descubierto y puesto en relieve eh, las profundidades de estos choques entonces esos choques de, ¿a qué se te quedan pues a la condición conflictiva de las sociedades en las cuales estamos ¿no? entonces el conflicto económico ¿no? es, esta guerra económica eh, la cuestión de la seguridad ¿no? guerra, ¿no? la muerte, eh, la acusación territorial, ¿no? etc., hasta llegamos pues, a la exclusión de los cánceres escolares de niños con otras capacidades, con limitantes, eh, pues, eh, entonces estamos en sociedades de la exclusión que legitiman todo el tiempo la exclusión y nos parece natural, normal, ¿no? Y eh, yo siempre me pregunto, eh, que ha el huevo ¿no? si primero los pueblos dieron sentido a lo que es eso de la interculturalidad o primero fueron los gobiernos eh, que trataron de, de imponer políticas de integración, de asimilación de aculturación eh, creo que ahí hay una, un movimiento fuerte de lucha en las relaciones que entretienen los pueblos los barrios, los indígenas con esta eh, entonces pues en, al menos de donde venimos Carola y Fran y yo, de la, la vieja Europa, la interculturalidad ha servido para integrar a, a estas generaciones de trabajadores migrantes, sobre todo de África, ¿no? subsahariana o uh, Magreb, pero también de Turquía ¿no? y sí, de otros continentes, por supuesto, ¿no? de, eh, de las Antillas, como de, pues, de los en, en España, etc. Entonces, eh, esto, el país de los derechos humanos no ha firmado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, porque es vinculante. Entonces, los pueblos de maracadiranean los pueblos amerindios de Guyana, o los pueblos este, polinesios, melanesios, pues no pueden tener una educación intercultural, es decir, una educación o una visión intercultural de de quiénes somos de dónde venimos o sea, cuál es mi tierra, cuál es mi territorio cuál es mi historia como pueblo ¿No? cuáles son mis prácticas culturales relevantes cuál es mi lengua ¿No? entonces hasta ahora eh, eh, pues los Estados Unidos no están interesados para eh, pues celebrar esta diversidad con la cual estoy de acuerdo contigo, ¿no? tenemos que no de cosas, celebrar sin romantizar este, estas relaciones eh, entre blancos y otros, porque, porque en efecto eh, ahí eh, pues esa puerta abierta a una guerra, eh, porque este choque cultural no lo tenemos que relazar, tenemos que rebasar como dice el Yahweh en su, uno de sus últimos libros, eh, dice que lo, lo que lo que tenemos que hacer en la educación es comprender las incomprensiones para rebasar lo, lo que está incomprendido entre nosotros. ¿no? Hay que rebasar esas incomprensiones para que tengamos, los comprendamos tantito, ¿no? A ver, ¿no? Que los pueblos entiendan porque están despojados y que el, el Estado entienda porque los pueblos resisten este despojo. ¿no? Entonces, pues ahí podríamos hablar de lo de saber es de tomar conciencia ¿no? de estas relaciones de dominación podríamos hablar de comunalidad, como lo dicen muy bien los intelectuales indígenas de, de, de Oaxaca, acá en la venta trajimos unos libros, eh, si queda uno los vamos a, a donar a la universidad a la biblioteca hermosa se llama pedagogía de la comunalidad entonces ¿cómo desde este, los sentidos propios eh, comunitarios, dicen ellos ¿no? eh, porque tiene que ver con la comunalicracia es decir, la toma de decisión sobre lo común ¿no? porque hasta ahora las comunidades han sido excluidas de esos procesos de decisión entonces, quiero terminar esta primera esta, esta, esta, esta breve invitación a leer sobre interculturalidad y también a Hablar con la gente a ver qué es eso de intercultural. Y los pueblos que siempre nos intercultural, Dios, no <risa> <risa> a ver aquí si hacemos una. Bueno, pues que si soy una familia multicultural, pues puedo decir que es completo conflicto todo el tiempo, ¿eh? No ay, sí. El diálogo de es, es no, sus conflictos, se quedan todos. Y, y sí, no podemos perder de vista que si sí, apelamos a la interculturalidad, entonces apelamos al antirracismo. ¿no? O sea, tomar conciencia del lugar en donde estamos ejerciendo esta dominación, la racializante entonces les recomiendo un libro PDF que no existe en papel ¿no? Él se llama Racismo, Interculturalidad y Educación en México está publicado recientemente por la Universidad de la Cruzana y está en línea Es un ebook libro PDF entonces, en el capítulo que se llama El racismo de la inteligencia en las interacciones en el aula, eh, la, la colega, eh, la autora, que que se llama, reflexiona sobre, pues, cómo en la universidad, pues, hablando de este concepto famoso de pierre Bourdieu pierre Bourdieu pierre Él tiene un artículo muy famoso en un libro que se llama Español, Sociología y Cultura, Llama, era una conferencia que dio a una organización antirracia a francesa a la organización de los años 70 y se llama el racismo de inteligencia el racismo de inteligencia es el este racismo del que se cree ¿no? con su título de doctorado que no es más que pues, estos títulos universeros no son más pues, las formas nuevas de los títulos de propiedad o de los títulos de nobilidad de la nobleza en regímenes anteriores no o sea, se creen bien ahí o sea, y despreciando otro. entonces acá hay una cosa importante que es el tema de la broma saben ah, como todo eufemizante de un racismo eufemizado entonces dice la, la, la investigadora que trabajó en un tecnológico dice la construcción del conocimiento necesario en una clase una obra un momento determinado por la institución se abona con lo que docentes y estudiantes aportan. A su vez, una parte de lo que los docentes aportan está sustentado en las expresión de superioridad intelectual. La intención de los docentes es destacar esta superioridad y lo hacen en tono de broma, que paradójicamente tiene la intención de distender el momento que se genera con la desacreditación. En esa intención está presente, y esa es una cita, porque, es? de eh, Peter Berger. Peter Berger de per, Berger y Luhlmann. ¿Sí, ¿Se acuerdan de la construcción social de la ley? Bueno, tiene un libro oh. del 99 sobre la risa. Ay, ¿no? bueno, 30, 30, 40, 40, 40. Entonces, en el profe, en la que el profe, está presente esta idea: el motivo común de risa cómica asociado al menosprecio la humillación o la ridiculización de un individuo y de todo un grupo de personas entonces la provocación de la risa su es el señalamiento, el señalamiento que queda doblemente oculto por la justificación de que la supuesta ignorancia está señalada por el experto el docente y por el tono gracioso ¿no? entonces estas formas de, de señalamientos pues son justamente lo, lo que desde una la crítica, buscamos erradicar, ¿no? Es decir, eh, pues en términos más marxianos pues, de Pablo Freire, es tomar conciencia de nuestra condición y, y, y los que los dominamos, pues tomen conciencia de, pues, eh, de que estamos dominados, ¿no? Y porque los blancos los dominan y, y, y, y, y cómo lo hacen, ¿no? Entonces. Eh, la interculturalidad supone, tenemos eh, que entonces una organización social, política, comunitaria para defender el pueblo. Entonces, hay una educación intercultural: ¿qué? Pues una educación para la defensa del. para la educación ambiental, para la defensa, no sé, del territorio frente a las mineras, las minas, o los proyectos hidroeléctricos, o las, las centrales nucleares o eh, pues, los ¿no? absolutos, ¿no? Ah, pero eh, ninguno de esos productos existe en, en Morelos, ¿no? Pero eh, una educación entonces antirracista, eh, crítica, popular, digamos. Pero entonces, pues, eh, en América Latina deberíamos tal vez preguntarnos, ¿hasta qué punto esta educación intercultural tiene que ser descolonizadora o decolonial? donde empezamos a dudar de estas relaciones de dominación que tienen una herencia colonial tremenda bueno, eso es la pregunta yo solo hago preguntas, de hecho no tengo nada de respuestas ni de recetas gracias yo me quiero recordar que había una pequeña parte al inicio de la pregunta donde se diferenciaba la inclusión de la integración me gustaría retomar esta parte y luego ya voy a la diversidad de interculturalidad, no hablaré porque no es que esté ya todo dicho, de hecho, deje de estar dicho, es que no, no hay comparación, porque saben ustedes, a lo que he trabajado yo, de un, de, un área de la discapacidad, del aula de ordinaria, lo que es especifica eso, las o sea, realidades muy distintas, pero sí me centraré en esa parte de la inclusión y la integración, porque a nivel científico sí había reflexionado sobre esto durante bastante tiempo, y miren, son meras etiquetas, puras etiquetas, para referirnos a algo a lo que después damos explicación. ¿Cuál es la diferencia entre inclusión e integración? Porque es una diferencia intercultural allá en Europa? Porque a los italianos la integración les funciona muy bien. Cuando, cuando llega el informe y empezamos a hablar de, pues, de necesidades especiales y no de deficiencias, hay una diferencia muy importante. Hay personas deficientes y personas deficientes, no deficientes pues Hay personas con determinadas necesidades Que son pues, más especiales ¿Por qué son más especiales? Pues tal vez son más especiales ¿no? Pues porque no se dan tanto O porque pues, la, la limitan más ¿no? Ahí sí hay una diferencia pues, con un sentido tal vez más etimológico Pero cuando hablamos de inclusión y de integración Estamos utilizando puras etiquetas. De hecho a mí me gusta más Hablar de integración Y si hablo de inclusión es por una presión social académica Porque todo el mundo habla de, de inclusión Y ya no se habla de integración Parece que eso fue algo de los años 80 ¿no? Porque pues en un principio A principios de los 70 Cuando empiezan las reformas inclusivas pues En Europa y Norteamérica en, Y empiezan a hablar de normalización Pues ahí la normalización tiene el sentido precisamente de normalidad De crear, pues de, pues de que la realidad de las personas Se queden determinadas necesidades de las que todavía no se habla como tales pues sea lo más normal posible que puedan, que puedan desempeñarse que puedan funcionar de la manera más normal posible y eso que es, pues de la manera más habitual posible ya que a finales de los años 70 empezamos a decir que tienen necesidades ¿quiénes? pues ellos tienen necesidades yo no, ellos y son especiales, yo tengo otras ¿no? y pues después empezamos a hablar de, de la integración ya a partir del de, año 75... incluso un poquito antes, pero ahí empezamos a hablar de integración allá en Europa, precisamente en Italia funcionó muy bien la integración en la mayoría de otros países no entonces había que cambiar el paradigma esto no funciona, vamos a darle una vuelta vamos a darle otro sentido entonces empezaron a hablar de inclusión fundamentalmente yo creo que porque los ingleses están hablando después también los italianos continuaban hablando de integración y etimológicamente a mí me gusta más, porque si pienso en que, retomando la pregunta anterior, si pienso qué es inclusión, pues desde luego inclusión no es meter a un estudiante en un aula o meter a una persona en un grupo y ya está, y ahí te apañes, y bueno, ya te desempeñarás, ya estás incluido, incluso tú estás aquí. No, a mí me gusta más o sea, el concepto de integración, de, de, de que se integre con el grupo, Estoy pensando en un estudiante que se integra en el aula y pasa a formar parte de esas dinámicas de manera integral Por eso digo que son meras etiquetas Y esto me parece muy importante Cuando hablamos de inclusión no estamos refiriéndonos a, a la mejor palabra posible que define aquello de lo que estamos hablando Hace falta definirlo, es una etiqueta que no utilizamos arbitrariamente, gratuitamente Y muchas veces no nos paramos a pensar en el significado de la palabra y esto es importante distinguirlo. Porque al ser una etiqueta siempre hace falta referirnos a qué estamos entendiendo por inclusión. Y quizás por eso hay tantas visiones y tan distintas entre, entre las personas que estudiamos el tema. Y no solamente son diferentes si uno estudia interculturalidad y otro estudia pues, necesidades especiales. Es que son diferentes entre, en dos personas, en dos investigadores que estudian. Pues, ...a las mismas personas, en las mismas circunstancias... ...e incluso en el mismo contexto... ...incluso en el mismo país o en la misma ciudad... ...y esto es interesante... ...se trata de etiquetas... ...ese es mi punto de vista... ...posiblemente en otros... ...pero... ...a diferencia de las etapas anteriores en la historia... ...de la educación inclusiva... ...que para mí arranca desde los años 70... ...entendida como tal... ...pues... ...llegamos a un punto... En que, en que la etimología no es tan importante ¿para qué es esa diferencia entre inclusión e integración? si hablamos de una manera pues, académica estamos utilizando etiquetas ahí ya es diferente si hablamos de una manera etimológica a mí ya me gusta más el término que a los telenos si les funciona bien entonces, esto por una parte y por otra parte está la cuestión de la diversidad yo cuando pienso en diversidad pienso en, en el porqué de una educación inclusiva y el, la primera fase del razonamiento es pues una fase muy ególatra muy autocéntrica y pienso, bueno pues, si hay personas que no desarrollan al máximo de, su, de sus posibilidades las capacidades que tienen pues habrá que cuidar de estas personas y cuidar de estas personas nos cuesta un esfuerzo no solamente económico también de otro tipo y entonces, pues, podrían ser un lastre para la sociedad en la que yo estoy viviendo. Se podría pensar así. Luego ya no pienso de una manera tan egoísta y paso a un siguiente estadio de pensamiento. Y bueno, tienen derecho todas las personas que viven en una comunidad a desarrollarse igual que me estoy desarrollando yo. Es deseable, si ¿Sí a mí, en algo? bueno, sigo pensando de una manera medio egoísta, ahora iré a, a la forma no egoísta de pensamiento es deseable que si a mí en algún momento me pasa algo, pues me, me quedo cojo o, o pues me da una embolia o, o me pasa algo pues que yo también tenga ese derecho no estoy pensando en, en, el, en el velo de Robles ¿no? si, si yo tengo alguna circunstancia que me limita en el lugar donde yo estoy viviendo pues sería deseable que en ese lugar ya hubiera previsto pues, algo en, en, para mí ¿no? para que yo pueda, pueda tener el mismo derecho que los demás pero luego lo pienso de una manera más social y, y no tan individual y, y no tan autocéntrica digo, bueno las sociedades donde todos podamos aportar nuestras capacidades en proyectos comunes en el desarrollo de aquello que, que es de, de todos pues son mucho más deseables como sociedades en sí son sociedades que desde mi punto de vista pues, tiene un criterio de bondad mayor y ya no es que sea deseable porque si a mí me pasa algo pues, tendré los mismos derechos o, o es deseable porque pues, no quiero que nadie me gaste no, no, es deseable porque como sociedad en su conjunto pues, cumple un criterio de bondad mayor eso, ese bien al que, al que desde mi punto de vista por lo menos tienen los, las comunidades en sí mismo es deseable la persona es un fin en sí mismo y por tanto es deseable el desarrollo de sus capacidades al máximo de su, de su potencialidad entonces, ¿por qué impedir por una cuestión de limitaciones que además todos tenemos que estas personas se desarrollen cuando además, y ya hablando de diversidad cada uno aporta una cosa distinta la diversidad es un elemento de riqueza ¿cuántas cosas no puedo hacer yo que sí si pueden hacer otras personas? ¿y cuántas cosas no se pueden hacer por ejemplo, en mi familia, que no pueden hacer... de que sí pueden hacer otras familias. ¿Y cuántas cosas no puede hacer, por ejemplo, en mi universidad o mi, mi grupo de investigación que sí pueden hacer otras personas? Ya no pensando en personas individuales, sino en grupos. La diversidad es riqueza. Y como riqueza, pues también es un bien en sí mismo. Y por tanto sería deseable, desde mi punto de vista. Entonces... Mmm, tenemos sociedades que podrían ser deseables en sí mismas por el desarrollo de todas las personas al máximo de sus potencialidades. Y esto es un derecho. No podemos vulnerarlo arbitrariamente cuando es algo deseable para todos. Pero no es deseable por, por mí, no es deseable porque yo me puedo ver limitado en algún momento, no sé si me explico. Es deseable porque en sí mismo es un criterio de voluntad. Es decir, contribuye a la riqueza no necesariamente material, de esa comunidad donde estamos viviendo todos y que es susceptible de, de cuidarla y de, y de potenciar su bien al máximo posible. Y eso pasa por permitir el desarrollo de todas las personas en su plena diversidad, al máximo de su potencialidad. Y esto no lo, no lo logramos si no eliminamos barreras de aprendizaje y finalmente de participación que tienen las personas en, en, en sus limitaciones que no son suyas sino que forman parte de ese interacción entre el entorno y la persona. Gracias Francisco. A mí este me da miedo. Bueno, muchas <risas> gracias <risa> por sus respuestas. Eh, bueno, me parece que es muy interesante este asunto de eh, el significante inclusión, que a veces nos queda muy corto, que a veces. Eh, sirve para eh, pues, un elemento de mistificación, un elemento de encubridor de eh, lo que sería la integración la asimilación y, eh, y a veces eh, también eh, esta idea de la integración que desde el punto de vista de la antropología de la interculturalidad se ha eh, visto como algo que hay que cuidar que hay que dejar de lado y que tú planteas bueno eh, hay otros ámbitos en los que podemos pensar integración pero también aquí el problema está si la integración es para homogeneizar ¿sí? que ese es el sentido que me parece a mí que se está tratando de, de, de evitar en el aspecto de la interculturalidad, es decir, no se trata de integrar para que se asimile a, a lo nuestro, sino de eh, integrarlo en, otros, en el sentido en el que tú señalas, más bien de, eh, dar, más que integrarlo, es dar oportunidad a que la diversidad pueda realmente desarrollarse, eh, realmente eh, es decir, la, la diferencia eh, pueda estar ahí y no solamente estar, sino cada uno de los diferentes pueda desarrollarse de la mejor manera. Me parece entonces que es muy interesante que lo que en esta mesa eh, estamos viendo... El, el problema de los términos que a veces quedan demasiado cortos para lo que queremos decir y algo que señalaba también, bueno, en, de manera subyacente creo que los cuatro lo han dicho más que inclusión, integración de lo que se trata es de una cuestión de justicia social ¿sí? de, es, un, es un problema eh, eminentemente ético y ahí tenía una pregunta que me comunique sobre las implicaciones éticas y políticas de la inclusión o integración, o mejor como ustedes prefieran llamarle, esas implicaciones que tiene para elegir estrategias adecuadas. Es decir, ¿qué estrategias serían adecuadas en el campo en el que ustedes están trabajando?, para lograr esa, eh, pues eh, elevar un poco el nivel de justicia social, eh, para ser eh, mejores eh, y, y dentro de esas estrategias que papel juega la educación, que pues nos interesa particularmente a algunos de nosotros. Gracias, Carola. Gracias por la pregunta implicaciones ético-políticas de la inclusión? <risa> <risa> um, bueno, creo que más lo entiendo del lado del reconocimiento, que es esto lo que me habla en, en, en el campo que he experimentado y bueno, lo hemos discutido ahora en el curso, también lo que porque va a ser de octubre, um, pero creo que... En cuanto bueno, dice Axel por ejemplo, en el texto que leímos, eh, que el recono yo solamente puedo ser plenamente sujeto si tengo el otro que permite serlo. Es pues la, la historia de, del niño que recién se reconoce en el espejo cuando, cuando ve a la madre en el espejo, porque así, nunca, a sí mismo nunca se ha visto. Entonces, en ese sentido, pienso que la, el reconocimiento es como la base de la inclusión o de la interculturalidad de la misma manera um, y bueno tienen diferentes perdón, niveles o dimensiones um, bueno otra cosa creo um, para las estrategias no creo que una estrategia principal es como ponerse en el lugar del otro o dejar de ser el ego que mira al otro empezar a, a cuestionarse creo que eso es lo que mencionaron también ustedes con la decolonialidad um, tratar de, de cuestionar cosas, cuestionar palabras, inclusión qué es, integración qué es, por qué lo entendemos así, por qué la práctica es así porque son palabras, la realidad es otra y um, bueno, esas son como las herramientas que veo y una vez que tengamos esta este cuestionamiento, atreverse al diálogo y ver qué pasa de ahí, porque abre nuevas perspectivas y sí, hablar con el otro y, y tratar de entenderse y ver qué sale del diálogo. Bien, eh, yo quiero eh, retomar eh, el trabajo de un eh, el, el profesor boliviano, Mario Yampu el sketch on, uh -huh. eh, el trabajo con uh -huh. eh, Y eh, entre los elementos eh, que él plantea sobre la interculturalidad es que bien que haya interculturalidad en la universidad, en un texto sobre la universidad, aunque esto se puede ampliar a otros ámbitos. Es bueno conocernos, es bueno ser solidarios, es bueno mirar un poco más allá de lo que miramos. Ese nivel es importante y es posiblemente lo que más predomina en esto que tú dices, el significante de la interculturalidad. Sin embargo, en un segundo nivel habría que mirar el aspecto de la reflexión y la crítica de eh, los procesos de injusticia y eh, los procesos de colonización y no, él no habla tanto del concepto de colonización pero sí cómo se ha generado ideológicamente esta sensación este estigma esta imperialización producida históricamente sobre los pueblos que conduce justamente a una eh, pérdida pues, de, sus, de, de su sentido, de una relación positiva con su identidad. Pero en un tercer nivel, el autor eh, Mario Yapu plantea eh, que no sirve de nada si no se generan condiciones estructurales que permiten que las personas puedan efectivamente eh, eh, relacionarse eh, de una forma equitativa eh, y voy a recuperar eh, un documento que eh, aparece en el actual plan nacional de desarrollo un, un, uno de sus apartados donde lo que refuerza es el concepto de igualdad y ya no habla del concepto de la equidad digo, son preguntas yo lo no planteo nada más como interrogante también en la encuesta intercensal del 2015, que hice referencia, que habla de, de que hay 25 millones de indígenas en México que se autoascriben, piense eh, lo que menciona. La mayor parte de la población hablante de lengua indígena también habla español, sin embargo, aún es considerable el número de personas que solo hablan lengua indígena. Sin embargo, a quienes se les conoce como monolingües de habla indígena. Esta condición puede limitar su interacción con otras personas fuera de su comunidad e incluso su propio desarrollo. Planteamos preguntas sobre por dónde van, el, el, el nuevo discurso un poco en términos de eh, cómo atender a la población indígena quiero traer otro texto de lo voy a decir de memoria que recupera Siria y en Perú de un estudiante universitario que he hecho aquí dice el problema del de acceso a la universidad ese no es en un problema desde hace mucho tiempo estamos en la universidad el problema es la permanencia ¿no? Eh, y que se nos considere en un trato eh, de, de iguales y el problema del acceso tiene que ver eh, un poco con las políticas afirmativas y las políticas afirmativas que no miran el peso real cuando se produce una injusticia eh, eh, por ejemplo en admisión de los estudiantes si un estudiante indígena entra a la universidad y es rechazado en un primer momento lo más posible es que no regrese, porque hizo un enorme esfuerzo en la toma de decisión y luego en el ejercicio de ingresar. Es, es trabajo perdido para muchos, es muy difícil volver eh, a, a integrarse. Y retomo otro texto también desde la voz de los indígenas, eh, Patsy, que es un actual candidato eh, a la presidencia en Bolivia, Él, eh, cuando fue eh, premio a la, eh, a la reforma constitucional en Bolivia, del buen vivir y todo, paz y amor, ¿verdad? Uh -huh. eh, uno de los, de las frases claves en este proceso, que fue una frase de ruptura, eh, una periodista le decía, bueno dime y pero ya les dimos estos derechos y les dimos educación intercultural, esto yo no me acuerdo exactamente qué le dijo. Y él ¿Qué más quieren? ¿Por qué quieren sitiar la ciudad? Y él le respondió: Lo que yo no quiero es que mi hija sea tu sirvienta. Es decir, ¿realmente es una relación de inclusión en términos de condiciones de iguales y de pares o es una relación de inclusión donde siempre va a prevalecer? una relación de poder. Eh, y bueno, ¿qué estrategias posibles podríamos pensar desde el trabajo que realizamos en la Universidad Pedagógica con compañeras como Gaby Sarni y eh, Gisela Salinas, recupero rapidito algunos, algunas que tienen que ver con la práctica eh, con nuestros estudiantes. La reflexión de los procesos formativos previos que están fuertemente marcados por la discriminación y esa discriminación que, que te va generando una condición de sujeto que no eres eh, no estás en las mismas condiciones académicas que los otros sujetos, es un proceso histórico en, en la formación previa, casi de handicap o de no o de sujetos sin historia, etcétera que bueno, es algo que se tendría que trabajar, además de la visibilización. La UNAM tiene, tiene pocos años que, que empieza a contar cuántos estudiantes indígenas estudian en la UNAM, por ejemplo, y muchas universidades. Eh, pero también, eh, como explicación ética, el problema de la marca étnica. A veces, eh, desde la política afirmativa, se pretende, bueno, tú eres indígena, habla la lengua víntete como indígena ser indígena como mi imaginario la representación de los indígenas desde hace no sé cuántos años ¿verdad? entonces también hay, hay una imposición que nos favorece ¿verdad? los procesos de inserción y el derecho mismo de los estudiantes de decidir hacia dónde quieren ir en su propia vida la etnicidad no es algo que se tiene que imponer el ejercicio autobiográfico, la creación de participación en espacios paralelos. A ver, la universidad como espacio en donde sí te considera el sujeto. Una estudiante está ahorita a punto de titularse y reconoce, dice, yo después de toda una vida de ignominia, de... vean todos los derechos universales, casi todos fueron violados en su vida ella dice, entré a la universidad y yo lo miraba como una fortaleza como un castillo pero esa reflexión narrativa ella la hace después de estar en la universidad porque es en la universidad donde siente la posibilidad de ser quien es y de reconocer todos esos pedazos que se habían fragmentado de su existencia entonces creo que es esa y por supuesto eh, la posibilidad de la recuperación de capacidad de emergencia, ¿verdad? Que la institución le va a permitir solo ser un proceso crítico y reflexivo. Gracias. Gracias. Incluir no significa eh, integrar a las clases populares a las clases dominantes. Entonces este, debemos de reconocer las distinciones así llamamos en la ciencia social lo que a veces tú llamas etiquetas yo creo que nosotros llamamos distinción o sea cómo una persona se distingue de otra gracias a pues a unas estrategias en este ciertos culturales en la escuela es muy claro clases dominantes y clases populares no compartimos eh, los mismos códigos ¿no? de lenguaje de, Solo el hecho de estar aquí sentados los campesinos, yo creo que en <ríe> Xamilpa no, no, no van a ir a retomar la, la universidad, ¿eh? prefieren estar activos en su milpa. En fin, eh, estoy de acuerdo en que primero nosotros en la universidad debemos de interculturalizar e incluirnos en, eh, en la sociedad nacional. ¿no? Y, y reconocer todas las desigualdades que existen en las diversidades. Entonces, primero, ¿dónde estamos parados nosotros? Yo soy profesor de ciencias indígenas también, ¿no? me pregunto de muchas cosas, ¿no? y, y también pues acompaño eh, investigadores que trabajan en, en, en condiciones de educación eh, pues, diferenciada, diferencialista a veces, ¿no? y, y, y veo que pues, la situación está para ir a buscar alternativas desde nuestras posturas aquí, que nos queremos mucho en la universidad. Eh, más bien, vayamos a trabajar sobre este diálogo ese diálogo intercultural con eh, quienes se deben. <risa> y aquí sabemos en, el, sabemos en la investigación educativa que no siempre las, las puertas de las escuelas están abiertas para investigar. Pero recuerdan que algunas escuelas sí están abiertas. Me ha tocado visitar durante varios años las escuelas de educación federal bilingüe. No, que bueno, que están tan monolingüe en muchos casos y un poco inter, pero, en fin, pues ahí la van, ahí hay, un, hay una lucha, ahí. Acá hay una lucha, en, por ejemplo, en, en, en la barranca de San Antón, y tenemos estudios novedosos, que, novedosos como el de publicado recientemente en la revista Rashima en la Universidad Autónoma Indígena de México eh, la autora que está presente se es la doctora Ruth Melinda Bustos, y entonces es un texto que se llama Relaciones Interétnicas en un Contexto de Diversidad Estudio de Caso en Cuernavaca bueno, al fin y al cabo, bueno, mucho del texto es sobre pues, cómo están discriminados los niños y qué pasa ahí o sea, la verdad es de llorar como no al final en el penúltimo párrafo como que ahí hay una esperanza ahí se lo leo. en el caso que aquí se presenta la modificación del currículo para que los niños no indígenas eh, aprendieran náhuatl en su variante de guerrero aquí, ¿no? San Agustín Guapa pues fue una manera de recrear la comunidad en la escuela y reconocer los saberes presentes en los diferentes grupos étnicos y avanzar en cierta medida a modificar positivamente las representaciones estigmatizantes de los diferentes, de los otros, ya que por lo menos se empieza a valorar positivamente la lengua indígena. Con ello se presupone que se puede contribuir en el mejoramiento de las relaciones de convivencia. Entonces, pues esta experiencia de enseñanza del náhuatl a niños no antes, ¿no? pues, ese es un paso ¿no? pues empecemos en las universidades a copiar lo que hacen las, las escuelas marginadas, ¿no? porque pues, se las ingenan este, y a contracorriente con muy pocos, pues no limitaciones, recursos limitados, y accesos a recursos, pues se las ingenan y tienen hasta sus orquestas de, y, y coros en lengua, ¿no? desde la educación popular este, reciben apoyos y, y de la sociedad civil también. Eh, entonces, eh, ¿cómo entonces interculturalizamos? Pues aprendiendo lenguas, pero también trabajando en cuestiones de derechos. ¿no? Yo no soy jurista, no soy abogado, pero creo que hay unas violaciones de derechos que son tremendas ¿no? en todos lados. Y entonces, ¿cómo desde la educación, pues, eh, pensar en un currículo más apropiado a los derechos de los pueblos pero también de toda la sociedad mexicana pues hay un, hay un gran pues, artista, intelectual, zapoteco, activista se llama oh, doctor, doctor, ¿cómo es? Ja, Jaime Martínez Luna ¿no? y Jaime en su toma de postura eh, sobre esta temática dice que pues, hay que hacer tantos currículos escolares ¿Cómo hay de comunidad, ¿no? grupos culturales que se quieran reunir en la asamblea y, y echar a hacer un proyecto propio? Es decir, que ya no se habla ahí de un currículo nacional y cómo interculturalizar el currículo. No, él habla de comunalizar eh, la, la, la educación. Es decir, primero preguntando a los niños, a los padres de familia, a los abuelos, ¿qué quieren aprender en este? Jaure, pero me está ahora, este Jaure, Jaure, Jaure, como si el maestro fuera de la ¿cómo se va? La vida de la de en fin, eh, entonces, en términos de currículum, ¿qué significa? Significa pues investigar la historia comunal, regional, nacional y buscar puentes para identificarnos con otras regiones del mundo donde pues también luchan por la tierra, también luchan por la dignidad y no se dejan ¿no? bueno, eh, si nos vamos a las ciencias ¿cómo vamos a enseñar las ciencias desde un currículo propio? vaya, como si las comunidades no tuvieran ciencia ¿no? es de, como si no tuvieran saberes relevantes eh, para pues conocer el mundo ¿no? Entonces esa producción, esa coproducción de conocimientos que los niños hacen, muy bien, y yo lo veo desde el preescolar, al menos en Francia, pues como los antropólogos estamos desempeñados, entonces nos ponemos a trabajar <ríe> con niños, pues ahí a dar talleres, saben las tantas Entonces uno hace etnología para niños. Entonces, vámonos allí en los suburbios de Francia, allí con los niños con sus grabadoras. o también sus pues, cuadernitos, hacen dibujos de entrevistan y le preguntan, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y hay por qué, ¿no? Y los que son muy buenos en Sí, porque conozco algunos que no, que en vez de preguntar todo el tiempo están tratando de responder a preguntas que no les tocan. Pero, justamente, o la pedagogía de la pregunta de, de Pau Freire, ¿no? Partir desde la, el cuestionamiento, pues, de esta, este, esta comodidad en la cual estamos los blancos no nosotros los, blancos, los blancos, hay una <risa> y que estamos dominando la, la escuela, estamos tratando de imponer eh, currícula específica y a ver tú que eres el experto, lo que es intercultada, dinos lo que tenemos que venir a hacer cuando justamente se trata de todo lo contrario construir desde las demandas, las expectativas, las demandas eh, de las amigas, de las comunidades y construir de acuerdo a los derechos ¿eh? eso no es nada ilegal lo que estoy diciendo ¿no? tiene que ver con este famoso convenio 169 que Francia violó, violó y esta declaración internacional de Naciones Unidas ¿no? de, sobre los derechos de los pueblos indígenas y privadas, ¿no? eh, México ahí lo afirmó es más, México lo, lo impulsó a, a través de la propia figura del abogado Mije que hoy está interesando en el Instituto Nacional eh, perdón, porque no son los indígenas es eh, Adolfo Gino Montes ¿no? eh, es decir allí el artículo 2 el artículo 3, el 14 pero el 12 es súper claro, los pueblos tienen derecho a tener su educación en su propia lengua y a controlar sus instituciones docentes como se les echa la gana ¿no? de acuerdo a sus modos propios de organización de acuerdo a sus propias tradiciones ¿no? y que no haya ningún blanquito un funcionario en verdad que les venga a decir lo que tienen que hacer en fin, eh, una, en términos de, de Catherine Walsh, este, no se trata de una, de una educación intercultural funcional al sistema liberal, sino más bien una, si, para ser si mejores marchantes mercadores negocios sino una educación que, eh, intercultural crítica que permite cuestionar eh, la desaluminación eh, la, la, la múltiple, multilateral, eh, en la cual estamos y tratan de construir, pues, eh, currículas para conocer nuestros derechos, conocer nuestro territorio, para mejor defenderlo. ¿no? Eso pasa por luchar contra los lingüicidios, estos desplazamientos de lengua que ya dice ya, de desplazamiento, esa es exterminación. Total, ¿no? Y, eh, y que tenga que ver también con, pues no solo los pueblos sedentarios o los barrios instalados, como aquí, eh, los pachos de la estación, pues hay más de 7.000 personas y la gran mayoría hablan lenguas indígenas, ¿no? Que eh, están asentados, sino estos pueblos migrantes en el país. No sabemos cuántos niños, tal vez un millón de niños, Que están en este caso en el país. se ¿Ah? de, En un censo de 9 millones de. Considerando de todas, todas las familias. Uy, más, o sea, más de, de, de, de 10% que son niños, claro que sí. ¿no? Pues sí, pues a mí me ha tocado este, ver eh, cosas en, aquí: los campos de, de, de, de, de recolección de, de, para la agroexportación. ¿no? Las, las familias que trabajan ahí son Nahuas, Tenerero, en general. ¿no? Es, es muy difícil. Me interesa investigar, de hecho me expulsaron. Yo no <ríe> pude <puro> ¿no? regresar. Sí, Aquí me metieron en el chiche extranjero. Bueno, eran extranjeros, ahí que están. ¿Sí? Eh, y entonces, y eh, con eso termino, yo creo que hay estas secciones de campo. Dicen que pues hay que trabajar desde la universidad con estos funcionarios de la SED, con estos eh, personal de, de, de salud, con esta gente que. De los programas asistencialistas ¿no? eh, que, que llegan a los pueblos, eh, porque pues yo he visto ahí profesores, sí, profesores jóvenes que se preparan para ser profesores, porque pues no tienen si licenciatura los, los maestros en esos campamentos, en ¿no? esas galeras. Sí. Y entonces yo vi ahí, ya está la lista de niños, ¿no? donde ahí eh, ponen su nombre y todo. Y entonces ahí ponía etnia y poquitos español, español que posiblemente <risa> ni el español existiera aquí ¿no? y yo le pregunto profe, ¿por qué están poniendo esto? ah, pues así nos dijeron en la burocracia del Iene, le vale, pregunto a la señora esta que, que, que, que bueno que ya no está <risa> ¿por qué? ah, porque estos niños hablan español? ¿También? no, no, no, el hecho de que hablan español así que, ahí en el cuadro, ponemos español, porque vamos a darles la clase en español. Entonces, veían muy mal que gente como yo, que abogamos desde otras formas de hacer educación, veíamos a, a, a mirar ahí, porque pues, claro que hay derechos que están llorados. ¿no? Eh, y entonces, ¿y quién nos viola estos derechos? Pues, el Estado. Yo no quiero culpar a esta pobre señora. ¿no? este funcionario funcionario. Así pues, me hizo esas muchos logros, pero... Este es el sistema político educativo fascista. no somos los profes a través de nuestras burras que somos racistas, nosotros pues, tal vez somos víctimas del racismo pero al menos debemos de tomar conciencia de que eh, tenemos que enseñar eh, pues la vida real eh, cómo se conocen los profes para justamente ser un poquito menos racista y es por eso que yo soy profe también, ¿no? y que recuerdos, temáticas sobre el tiempo es que pues tenemos que luchar contra eh, eh, que esta no es una enfermedad, no es un fenómeno social no que hace que utilicemos el racismo para justificar la dominación gracias por favor Francisco. sí no me voy a meter a valorar las implicaciones éticas y políticas oh. bueno. <risa> porque me parece muy amplio Sí compartiré una, una estrategia que a mí me, me funcionó y me está funcionando mucho. Pero ahora me estoy dando cuenta de algo muy interesante y es que no podemos generalizar la inclusión. Y me he dado cuenta con esta diferencia entre el concepto de integración y de inclusión. Porque claro, desde mi punto de vista, con, sobre todo con niños, porque he estado mucho también en, en la escuela. Permítanme el posesivo con mis niños. Sí. Y, Claro, no basta con, con que un niño que viene con unas necesidades especiales pues se, le, se le mete en el aula ordinaria Y quede ahí Y ya está Y muchas veces el maestro lo que hace es decir Bueno, pues este tiene dificultades Déjenlo ahí, detrás, al fondo de la clase Denle una lámina para dibujar Y el resto vamos a estudiar matemáticas Porque es que él no puede comprender lo que vamos a hacer Ostras para mí eso tiene, para mí, incluir en ese sentido, incluirlo en el aula, incluirlo en el sentido de meterlo en el aula y ya está. Pues, ni es justo, ni es conveniente, ni es adecuado. Desde luego no es una tarea pedagógica ni mucho menos aceptable. Habrá que darle los recursos, los apoyos necesarios para que pueda comprender, si no todo, pues hasta donde pueda comprender con los recursos y apoyos necesarios que eliminen sus barreras de acceso, pues esas matemáticas que se está estudiando el resto de la clase. Entonces me di cuenta que cuando hablamos de integrar, pues hay una parte de relaciones de poder muy importantes que yo no estoy teniendo en cuenta. Porque yo estoy pensando en el desarrollo de una persona en concreto. Y en su desarrollo de esa persona, no estoy pensando en las relaciones de poder que habrá en, dentro del aula. Entonces es otro enfoque distinto. Claro, yo pienso grupos, por ejemplo, incluir a, a, a mis lo ¿no? que están ahí en clase, incluir a un grupo pues, indígena ¿no? en, en un país, en las dinámicas de un, de un país, pues no puede ser generalizable, pues son dos cosas muy distintas. Podemos hablar de inclusión, y pueden ser inclusiones las dos cosas, pero son dos inclusiones muy diferentes. Para mí integrar no tiene la afección de homogeneizar sino que tienen la atención de permitir que cada persona aporte sus capacidades que son diversas, son digamos diferentes a las del resto o no necesariamente iguales en un mismo espacio y estoy pensando fundamentalmente en el aula o en la jaula, aunque no necesariamente también podría ser en el recreo en el espacio o podría ser en el parque o podría ser en la familia o podría ser en su asociación o, o donde sea que esté con otras personas pero pero vaya, estoy muy centrado no tanto en las relaciones de poder en esos grupos o de esos grupos con otros grupos sino en el desarrollo de una persona concreta y de cada una de las personas pero para mí inclusión es que esa persona pueda desarrollarse en igualdad de condiciones con los demás a donde sea posible en un mismo espacio, sí pero no de manera mujer entonces deduzco de esto que no es lo mismo incluir a unos que incluir a otros y que hablando de inclusión Tratándose de diferentes, de diferentes personas a las que tratamos de incluir o incrustar, también deba de ser por la formación de base, que nos fijamos en cuestiones distintas, seguro. Pues no estamos hablando de la misma inclusión, aunque llamemos a eso inclusión. Y eso me parece muy interesante. Y ahí es a donde, a donde me lleva, es, es, es, este argumento es el, el que me lleva a la estrategia que quiero compartir, que es la de, la de centrarme en la persona. A mí me funciona muy bien pues cuando viene una persona, y estoy pensando en personas incluso más adultas, vienen a, pues a un proyecto que estamos, estamos desarrollando en, pues, en cualquier lugar con fines inclusivos. Y a esa persona se le pregunta, bueno, pero ¿tú qué es lo que quieres? Esa persona se queda en blanco totalmente. Y algunas dicen, bueno, es que a mí nunca me habían preguntado qué es lo que quería yo. Entonces, habían dicho, bueno, usted lo que necesita es esto y esto y esto Y por tanto le vamos a dar pues, esto y esto y esto Y esto es lo que le vamos a ofrecer Y si no, pues le vamos a estos otros servicios Y aquí le darán esto y esto y esto Porque usted necesita esto Y yo sé lo que usted necesita Y yo decido lo que usted necesita ¿A cuánto cambia esto? Cuando a la persona le decimos ¿Y tú qué quieres? ¿A qué vienes aquí? ¿Qué esperas de nosotros? ¿O qué esperas de mí? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué ¿Qué necesitas? ¿Qué hagamos? ¿Qué te apetece? ¿Qué quieres? Sobre todo es ¿qué quieres? Y la primera, la primera etapa es que esa persona pues, suele quedar en blanco Porque no sabe muchas veces lo que quiere Nadie se lo había preguntado Y seguramente pues, tampoco sabe muy bien lo que necesita Y si le preguntas, y sobre todo a una persona Estoy pensando pues, con, con una discapacidad intelectual Pues muchas veces le dices Pero ¿cuál es tu necesidad? Si le preguntas a le dices ¿qué necesitas? sino ¿Cuáles son tus necesidades? Pues te dirán, yo tengo síndrome de Down pues, pues yo tengo, pues yo no sé, parálisis cerebral, pues yo tengo lo que sea Y esa es una necesidad, porque eso es lo que le diagnosticaron en el momento que le dijeron pues, que es lo que esa persona tenía, y esa ya es ya la categoría que la define como, como persona Y no es tanto una persona con el síndrome de Down como un síndrome de Down. No, es que no, no. no es que yo soy síndrome de Down, no es pues, que yo soy disléxico, pues es que yo soy lo que sea entonces cuando, cuando miramos a la persona Y esto es lo que a mí me está funcionando Y lo que más me ha funcionado hasta ahora Miramos a la persona y le decimos Bueno, y tú Tú como persona diferente Otra persona que tiene pues, el mismo diagnóstico Que te dieron Tú qué quieres Tú qué necesitas, qué esperas, qué hacemos Entonces la persona te va a pensar Y a lo mejor ese día Se va a saber qué es lo que quiere Pero en otro momento pues vuelve a veces vuelven varias veces hasta que ya deciden qué es lo que quieren. Y cuando esa persona particular decide lo que quiere, esa persona que a lo mejor pues, tiene una sordera profunda bilateral sensorial y que no es igual a otra persona que tiene una sordera profunda bilateral sensorial, pues entonces empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar sobre lo que esa persona quiere, sobre las barreras que esa persona siente que tiene para lograr aquello que quiere y se le ayuda a esa persona se le ayuda porque al final quien hace el trabajo es esa persona para lograr aquello que quiere en un proyecto que tiene que ver o que forma parte de su proyecto de vida particular de esa persona y entonces se le ayuda a desarrollarse suprimiendo esas barreras el primero la y ¿sí? después de participación entonces, ¿cuál sería mi estrategia más práctica? preguntarle a la persona lo que quiere no presuponer cuáles serán sus necesidades pues apenas nos da tiempo de que participen con una o dos preguntas, yo he disfrutado muchísimo esto, espero que ustedes también, por favor. Buenas tardes, este, mi nombre es Brenda Rivera, y eh, soy trabajadora de la UAI primero que nada, y tengo un hijo con discapacidad neurológica, eh, 24 años, eh, parálisis cerebral me llama mucho la atención y agradezco mucho que haya este tipo de creo que no se escucha sí, sí, sí, sí. Ah, perdón, este, este tipo de pues de, de eventos porque al hablar de integración eh, vemos un poquito más de, de luz porque eh, no hay exclusión solamente de la persona con discapacidad la exclusión se amplía directamente a las familias si yo soy mamá de un hijo con, con discapacidad y mi hijo no es incluido en algún espacio, mi familia tampoco puede ser incluida y tampoco puede participar y tampoco podemos saltar estas barreras sociales que nos ha impuesto la comunidad que nos ha impuesto el entorno eh, a la vez represento una asociación que se llama Acompañamiento para la Vida Centro albata AC, en donde estamos trabajando con Personas, adultas y adolescentes que ya pasaron esa etapa, como decía el profesor, de la etapa educativa. Entonces tenemos un pequeño espacio en donde estamos trabajando con aspectos de... Eh, ¿Se me fue el, el término? De... ¿Lo tengo aquí escrito? Perdón, de integración social. Es uno de los proyectos más importantes yo agradezco muchísimo a ustedes su participación y si, bueno, más bien que me dejen participar y si están interesados en conocer este proyecto en darnos su opinión en darnos eh, su saber pues yo se los agradezco mucho y mi comunidad también Muchas gracias Sí. Hola, eh, me voy a y preguntar si están de acuerdo justamente por estar. Esta, estos términos que se hablaron ¿no? de integración e inclusión eh, en donde la doctora Rosa María Blanco habla acerca de que es todo un proceso es decir, en cuanto hablamos de, de estos términos eh, de atención integración e inclusión es decir, van eh, por partes, primero se atiende educativamente a alguien que no tiene educación eh, se atiende porque no eran atendidos, porque no se les proporcionaba esta educación, posteriormente se integra a otros espacios, eh, ejemplo, alguien eh, de, de una región originaria, también se, se ha mencionado, ¿no? eh, de, una, de una región o comunidad originaria que no tenía atención educativa, se le da la atención, posteriormente sí, sí. se le integra a un espacio eh, educativo y más adelante se incluye. En este sentido, la distinción posiblemente entre integración e inclusión es que al que se le integra no se le proporcionan herramientas para que él sea eh, atendido adecuadamente, mientras que en la inclusión proporcionamos las herramientas, nos fijamos en sus necesidades eh, y de esta manera somos más incluyentes en lo que se hace, por supuesto, atendiendo el índice de inclusión que es... Eh, con esto, desde que, de que, desde que damos la atención, la integración y por último la inclusión, estamos generando prácticas inclusivas que posiblemente nos van a generar políticas inclusivas y finalizar que sería lo, lo mejor eh, que tuviéramos una cultura inclusiva entonces, no sé si, si esto eh, que comento pudiera eh, o estarían en desacuerdo ya que los términos de integración e inclusión eran considerados como, en un principio, como etiquetas y, y después como situaciones o conceptos eh, diferenciados, pero que no estaban completamente claros. Vamos a si ¿Alguno quiere responder? Sí. Mm, bueno, para. Eh, Quiero retomar esta expresión eh, que mencionabas de algunos pueblos que no tenían atención educativa. Yo creo que esto es interesante para la discusión de esta mesa. Eh, en el marco de la comunidad, de la vida familiar, de la vida, de, de la red eh, familiar amplia y de la comunidad, ya hay un proceso educativo y es un proceso educativo muy importante irrelevante relevante que es eh, el espacio en el que se produce ese conjunto de saberes, de maneras de vivir, de maneras de pensar, que eh, son justamente los que al entrar en la escuela con eh, políticas integracionistas o con, la, o, o con una política de inclusión que sigue teniendo este sentido de integración, eh, se pierden no se reconocen, se excluyen inclusive se discriminan, se castigan esto tiene mucho que ver con el tremendo peso que acompaña al concepto de la integración la noción de progreso como una noción vinculada a, al progreso de la civilización occidental y bueno por supuesto eh, es distinto trabajar el concepto de inclusión cuando se trata de pobre, eh, con población indígena que cuando se trata de población, eh, eh, con población portadoras de alguna discapacidad o que fueron puestas en condiciones de una discapacidad, etc. Sí. Es este, necesario, eh, profe, y los, las recomendaciones para sus tesis, disculpen. <risa> no sé si... Este, sí, creo que cuando eh, estamos en trabajo de campo o trabajando sobre el protocolo estamos ahí problematizando lo que estamos viendo creo que nos tenemos que pensar todo el tiempo si, a ver, si estamos eh, en, una, en un movimiento de, de monoculturalización o de interculturalización o pues estamos en un momento también de, de inclusión de los sujetos a ¿No? Okay. O si sí, estamos al mismo tiempo procediendo, viendo, observando exclusión. Porque bueno, lo, lo, el sentido común es que quien habla de integración es que la sociedad está desintegrada. O quien habla de integración es que eh, se trata eh, pues, de, de, de esconder otras exclusiones. ¿No? Quien incluye, excluye a la vez, siempre, ¿no? Entonces, pues, no sé, en lo político hay muchos ejemplos, ¿no? Vamos a excluir, vamos a poner que todos los adultos somos ciudadanos. ¿Y los niños? ¿Los niños no forman parte de nuestras sociedades? No, ¿sí me entienden? Es decir que cada vez que tenemos un discurso de arriba para abajo, siempre, vamos a incluir a nuestras poblaciones, siempre, bueno, a menudo, a ver si tienen excepciones, esa costa en detrimento de otras poblaciones excluidas. ¿no? Este, bien, la universidad, vamos a tener bueno, aquí vamos a incluir las clases populares. Sí, pero quienes estamos aquí son las clases medias o medio superior. No están los hijos de obreros y gente que vende las tienditas aquí en la universidad. O sea, estamos incluyendo a las clases medias, pero estamos excluyendo a los hijos campesinos. ¿No? Si bien, es un poco lo que quiero comentar. Entonces el trabajo de campo, pues siempre preguntándonos de que a ver, si se integra con nuevas, eh, sociología, pensamos en integración, como eh, eh, la institucionalización de, eh, de solidaridades, de nuevas formas de cohesión social. ¿no? Entonces, si estamos integrados es que estamos más solidarios, más interdependientes los sujetos. Los con nosotros, ¿no? eso sería la integración entonces nos integramos junto a quienes siempre han sido excluidos pero a costa de qué a costa de quién dónde están los límites de dicha integración en la escuela común si no entiendo mal están ustedes utilizando el índice de inclusión de, de Tony Wood y Maynard Scott si si me permite y, francamente, no me preocuparía tanto por los conceptos o por las fases conceptuales. Porque, bueno, el instrumento dice pues, prácticas inclusivas, ¿no? políticas inclusivas y culturas inclusivas. Y es un instrumento para determinar pues, hasta qué punto, qué tanto son prácticas inclusivas, ¿no? políticas inclusivas y culturas inclusivas en un centro educativo. Pero, claro, este instrumento se crea en el Reino Unido, y además se crea en el año 2002. Entonces, hay que tener en cuenta que estos autores hablan necesariamente de inclusión. Ya la integración, pues la, la era de la integración ya pasó en ese momento. Entonces, claro que utilizan estos términos. Pero es que lo importante, desde, desde mi punto de vista, lo digo con toda franqueza, lo importante no son los términos. Lo importante incluso tampoco diría yo si es la atención o la integración la inclusión, sino qué estamos pretendiendo que esto signifique ¿cómo estamos estructurando las fases para llegar a lo, a lo que propone esa herramienta? y no tanto en qué código es esa herramienta que se fundamenta en un momento concreto de la historia, en un lugar concreto del de globo pues, ¿qué términos está utilizando? sino ¿cómo yo le doy significado a esos términos? ¿Cómo a mí me sirve esa herramienta? Porque precisamente es una herramienta y la herramienta me tiene que servir como medio para lograr algo. ¿Ese algo que es para mí? No sé si me estoy explicando. Que para mí lo, lo, lo realmente importante no son precisamente los términos sino la funcionalidad que tiene esa herramienta en el centro y qué tan inclusivo llega a ser ese centro utilizando esa herramienta, incluso tal vez se podría complementar con otras. Los términos muchas veces son una cuestión del momento y del lugar donde se creó esa herramienta. Es más importante que las personas que están siendo atendidas pues, o que se les está dando un servicio en ese centro, por no utilizar la atención, a las personas que se están dando un servicio en ese centro realmente reciban ese servicio pues, de una manera digna. lamentablemente se nos terminó el tiempo y digo lamentablemente porque me encanta les agradecemos muchísimo, les digo un aplauso saludos